Vamos a probar el ramen más picoso del mundo Ah, huele fuerte Vaya, <risa> ah, me puse nervioso ¿Tú me vas a decir si es más picoso este que el habanero o no? Ah, qué mala. Ah. El anterior ramen que yo probé, que es este mismo Ya me está empezando a sacar el mojo mm. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video <risa> Como ya pudieron ver en el título, ya más o menos sabrán qué puede ser. Sí, ahora vamos a probar el ramen más picoso del mundo. Agradeciendo tal? Mario también. Muchas gracias a Kimberly que nos lo envió Estados Unidos. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad sí, vamos a ver si es cierto que es más picoso que un habanero. Dicen Mario que sí es más picoso que un habanero, que de hecho no se puede comer completa. Hay que mostrárselas. De hecho, agarra una de, de ellas porque hay dos sabores diferentes. Esta es la más picosa, la roja y la la negra menos picosa aunque las dos las vamos a probar pero ah, exacto, primero Mario. vamos a probar la menos y de, al final vamos a probar la más picosa. Ok, Mario de todos modos ahorita tenemos que prepararlas pues se preparan literalmente como una sopa instantánea Mario sí como se una marucha ajá exacto se pone a hervir el agua de ahí se echa el video, de ahí se este como es ramen se tiene que sacar el agua caliente hirviendo y se deja ese quesito y de ahí ya se le echa Aunque aquí lo vienen delicioso. las instrucciones pero sí, vienen en inglés así que no sé no sé hablar inglés no sé leerlo en inglés pero pues sí, una sopa instantánea What What day? Day? no creo que tenga tanta complicación oh, o no bueno, sé, ustedes no sé, la, si lo han la, preparado no, no, sé. no sé si es estemos bien ser, en realmente. la preparación nomás medio entiendo los minutos los segundos, lo que dice aquí pero nomás yo ahí veo los números sí, 600 los números. mililitros a 5 minutos a 30 segundos, no sé qué tanto pero ahorita pero vamos, a, ahorita vamos, vamos a, ver. a experimentar a ver cómo ah, sale exacto Tres días después... Mira, Mario. Ahora sí, ya está sequecita ¿Qué? Esta, haz de cuenta que después se le va a poner el saborizante ¿Después de cuánto tiempo? Después de cinco minutos que está hirviendo aquí, pues en la cazuela, Mario Estaba mirando que en el empaque traía un dibujito de un tipo... ¿Pollito? Un, un gallo Un gallo, ¿verdad? Pero con una bomba Luego tiene un sombrero, ¿es mexicano el gallo? <risa> ¿Será mexicano? <risa> o sea, fíjate, se me figura como alguien, como un Pokémon sí, Pero sí. es muy reconocida y dicen que es la más picosa del mundo Es Vamos el ramen más picosa de todo el mundo, Mario Vamos Ay, a ver si es, es cierto cierta. Yo pienso que la prueba? Ha de ser como el trompa de Chicho del Salvador Ajá, Probablemente Ahora sí ah, Qué rico sentarse ya vas a ser Paul, ahora? Ahora sí Lo primero que me Que bueno Que me enteré ahí en internet Porque tuve que ver un tutorial, Mario No no lo sé todo Abrir esta Dicen que este es un sazonador Este Ay. no es el chile realmente Mira, Quiero no se abre wow, ah, Es como un ver. Ajá, es como mmm. Semillas A ver, deja, prueba Es como Sabe chino Mario, es salga marina con pues Ay, estas ¿verdad? semillitas. Ahora sí va este que es la salsa Mario, la picante. Ahora sí vamos a abrir esta una esquinita para que salga el chile. Sí. Oh, oh, oh se ve negro como negro. Oh, eso es oh. como huele peligroso. Es como sangre de de, de Batman. Ajá, o de, de, ah, de eso este. o de Venom Venom, ajá, exacto. Huele potente. Sí. Le, le daría un probón, pero no, no me quiero un no, no, probarlo. Bueno, ahorita, ahorita vamos a hacer la prueba. Revolver esto. Tienes que batirlo. Rápido, rápido. Oh my god. No. ¿Tienes que batirlo? Ajá, sí. Para que agarre el sabor en todo el, el ramen. No, ok. Huele fuerte, el sabor huele fuerte. Y si la preparaste bien, si es así, como sí, dice en el tutorial. Sí, sí, es así. Sí. Tiene que ir seco el ramen, supuestamente. Por eso yo lo sequé antes de. Pues sin echarle caldo, Mario. Yo pienso que ya quedó esta. Vamos a preparar la más picante. ¿Qué te parece, Mario? Vamos a ver si este es más oscuro o más, más claro. El sazonador viene diferente, aquí tiene. Dos spik La salsa, a ver qué color ¡Oh, oh negra, guácala! Y más líquida no, Fíjate que se ve asquerosamente, ¿eh? No se ve muy bonito, digamos, ¿eh? ¡Wow! Pero, ¿por qué tan oscura la salsa? No entiendo Porque entre más oscura, más potente Entre más negra, más potente, Mario Ah, no, sí, no sé Bien, Mario Ahora sí llegó el momento de Ay, probarla caray. Yo ya, digo que esta es la más picante Así que déjala acá Hay que probar primero sí, la menos chilosa Primero vamos a a probarla menos picosa Ajá, exacto mario pero déjame olerla primero nah, no huele a nada más o menos <risa> más o menos huele a radiación <risa> siento que mañana despertando me va a ir muy mal en el baño okay. qué te parece si preparamos agua porque dice sí, yo voy a tener un vaso ah, de agua ya preparé mi vaso de agua este es mío ¿eh? ese es tu tenedor mario voy por mi vaso de agua sí, y güey. voy por mi tenedor ay, ay caray fíjate ya, de tomé el agua y hasta el agua me supo picosita No sé por qué, pero me supo como que un poquito de chile, el agua natural ¿Quién empieza primero? ¿Tú? ¿Yo? Sí, dale, tú primero Yo siento okay. que tú eres más bueno para comer chile que yo Ok, Mario, me parece bien A ti te encanta el chile, sin albur, ¿eh? Sin albur sé ¿No? Que tú... ¿Mucha o mucha? Oh, no, pues lo sí, que tú quieras se me antoja Mario nomás. Se ve rico, picoso. nomás que vamos a ver qué tan picoso es. Ah, huele fuerte. Ah, ya me puse nervioso. ¿Tú me vas a decir si es más picoso este que el habanero o no? Mmm. Mmm. Fíjate, Mario. Está rica? Esa no, no son mami, es ¿Sí chile? ¿Eh? ¿Mucho o poquito? Mm, del uno, yo siento que un chile serrano. Todo como la pasa, es media dulcecita, no se siente mucho. Pues sí suda. Me ocupa el agua sí, Ya me está dando miedo ah, Se quema el estómago ¿Se quema? Si, sí, se sí quema Te va a dar agruras, Paul No, más. A vos estás muy picosa Y es la, la ligera está picosa. Ah, está, picosa. Ah, está picosa Ya me está dando miedo, Paul O sea, es un picor Si sí se puede consentir, Mario Seguro Sí, sí pero... pero y y es como que si comieras un pedacito de habanero. Yo pienso. No se siente tan fuerte. No, más? Que ¿No, tiene más? ¿No más? Sí, es el sudor de pavo. imagínense. No más imagínense. Ah, no, se quema. Es no deja de quemar. Imagínense, y está ligerito. Va mi turno. Vas Mario. No, me arre el pecho, perdóname por no hablar. Ay, caray. Calma. Ah, lo no quiero, no quiero, no quiero. Yo pienso que esta sí va a ser como habanero, Mario. Esta es más como chile serrano. Dale, Mario. Ah, me sacó De un tengo. chiloso. Perdón. Dale, dale, dale, dale. No más no la tires. Dale, Mario, dale. Yo sé que tú puedes. Dale, comete no. todo eso. Absórbele, absorbele, absorbele. Ese, ese completo. Ah, le mordió. Así que chiste, Mario. A ver, pruébala. No está bien chilosa, pero. Sí se puede comer un desayuno. Pero, o sea, si sí eres muy extremo y se te encanta el chile. A mí, la verdad, me gusta el chile sin albur. Pero, como para sufrir un desayuno, bueno, falta que Fíjate bien que este me recuerda a la machaca que se mi abuela Ángela, la mamá de mi papá. Fue <risas> tan bueno. picosa. Pero no mucho, ¿se consiente? Ya, yeah, no, sí, sí está, sí está pasando. Yo pienso que para las personas que les gusta el chile Es muy buen ramen este, Mario Sí, no, el no, negro. no es negro. es un pico más o menos Es como la machaca de mi abuela, Ángela Lo sabe dulcecita, me gustó la pasta del ramen Vamos a la picosa, Mario ¿Qué te parece? Ya <risa> que estamos disfrutando y este, según Ay, nos enchila Está buenosa. Está rica Ahora sí, el estelar y el mero mero que es este este mero Dicen que este es mucho más picosa Vamos a ver Mario pasadas. El ramen más picoso del mundo Mario ¿Somos hombres o payasos? Ah, payasos <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno digo, papá pero no quiso ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> Se la hace, si sí, se la hace Mira el éxito, Bob. Da el éxito. ¿Tú me vas a decir ahorita qué tan picoso es? Si te permite hablar mm. Si ¿Sí te permite hablar o no Sí, ahorita, ahorita, ahorita sí. sí Ahorita sí También le gustó, dice Ah, es muy parecida El inicio sabe muy parecido Ahorita que puedo hablar, estoy hablando Pero sabe muy parecido al anterior Ya me está empezando a picar más rápido Nomás que... Ah, sí pica Ah, quema Quema Sí quema mucho más que la otra Y quema más rápido que la otra A ver, quiero ver tu reacción mm. No, hay que ver, todo el mundo quiere interacción. Mira qué bueno. Ah. Nah, pavo, no exagere. No, sí, se sí, quema. Más oh. que la otra, ¿cuánto más que la otra? Dos veces, una, dos, tres. Dos, dos y media. Dos y media. Ay, <risa> ah, qué mala, qué mal <risa> Bueno, hay que probarla Ni El agua esa te la quitó, tómale, tómale agua de arroz Es agua de arroz porque el arroz sabe un poquito más dulcecito y te puede quitar el sabor Te alivia nada más No, Ah. No. Mm -mm. nada, mm -mm. en serio, me lo juras Se lo juro, ah. es un picor pero es muy diferente al picor del habanero Ah, me quema mal hablar ¿Más que el habanero o menos? Un poquito más, pero es que es diferente ¡Más! No, no manches, no exageres uh -huh. A ver, tus ojos ah, No puedo creer que más que el habanero Es que no saca la... <risa> <risa> ah, sí pica No, nah, pero no creo que más que el habanero uh -huh. ¿Sí? Ay, caray Como un habanero, pero... chiquitos. Ajá Dos mil años más tarde ¿No te da pena que los escritores te van a llorar? No. No. Felicidades Powell. Eres un gran hombre no. Relájate Relájate, relájate Dicen que este ramen dura hasta una hora con el picor no. Y como ves pues esa fue la reacción de Paul. Ahorita sigue mi turno, ¿ah, Paul? Sí, Mario. qué sí, pues, Miren cómo trae el hielo ya. Es mi turno. Ay, perdí. Ya, ya preparó sí, su hielito. ¿no? Ya preparé. Ya preparé Agarra la misma porción que yo. Pues pues más, es, no creo. Es la misma. No, es, es más, Mario. A mí se agarrado más te pasaste de lanza. Dale. Es tu oportunidad de probar. La oportunidad de triunfar comiendo de triunfar. chile. puedes! Uh, ¡Wow! Mario se, se la comió rápido. Me sorprendió que... porque Me sorprendió porque Mario no es de los que se come rápido las cosas enchilosas. Mm. Él siempre es decidido. <risa> Vamos a ver el efecto que causa en Mario. Ah, perfume. Se siente como un polvito al principio, así como que te sale con los narices. <risa> con razón, Mario. Yo estaba... suena y suene y Sí, es como un polvo que te sale date cuenta que como fuego no como, como gas <ríe> como como humo no como <ríe> fuego pero sí, sí como ¡Oh, Mario me sorprende que estés haciendo eso Mario en pocas palabras yo siento que el chiló menos que el habanero Mario pero bueno espérate porque es a la larga es lo malo del chile Mario Enchila a la larga, no enchila, luego luego que lo comes yeah. Se pica Fui pica No, no come el habanero No, ya mire que aquí se picó menos que el habanero A mí también pues, pero ya mire Es que el habanero se tapa los ruidos, ese no No, este no es que más Quema mucho mí, lo mí que es cuando, verdad, cuando está este Cuando lo comes sale como todo. polvo Ah no pica igual y... que el habanero ¿eh? esta salsa pues ah. este ramen lo que hace es que pica o sea te quema te quema muchísimo no, fíjense, ah. se quema oh, es no bueno quita. dice que ah. el anterior ramen que yo probé que es este mismo ya me está empezando a sacar el mojo mm. no se pasa <risa> es que es diferente picante no no es como un chile original es como químico yo. todo lo que es dentro madre del cuerpo o sea deja como como que estuviera muy caliente el cuerpo. <risa> oh. <risa> Está pasando un poquito, verdad. Pero... A mí fíjate ah. que se pasó más rápido el efecto de la quemadura que el anterior ramen Mario. Ah, se pasó Mario. Ya. Pues ya vi bueno. que agarraste sus dulces. Sí, no sé qué la ya <risa> llamé. Me estaba llevando la catrina. <risa> este ramen si es de respeto. No pica como chile original. Realmente como que es químico. Sabe rico. Ah, exacto. No pica como el verdadero chile que nace de, de árbol, la tierra. Árbol, Ajá, exacto, natural, de la tierra. Natural, bonito, Sino ¿no? que ya es combinación de varios chiles. ¿Sabe de cuál? Sabe de será? Desde pero... químicos hasta naturales. Así que que les haya gustado este video. Si gustan ustedes no probarlo, pues Casas, cómprenlo. Su casa. Ajá, y pues ahí nos describen qué tal les pareció. La más pica del mundo y nos comentan cómo después el cual día siguiente ah, nosotros exacto. en los comentarios le vamos a decir cómo después el cual día siguiente sí, para que sean atentos al primer comentario que va a ser fijado ahí pero bueno <risa> si haya gustado el video y dejen su like suscríbanse activen la campanita y vayan a seguirnos a facebook que queremos exacto. llegar unos 10 mil por favor vayan a seguirnos también ahí a instagram que estaremos subiendo varias cosas de nosotros <risa> <risa> <risa> hasta la próxima nos despedimos ahora muy enchilados <risa> hasta, hasta la próxima espero les haya gustado Healthy <laughs>